Llegó la hora de la conversión Recuerda hermano, hermana Este es tu momento de conversión El Señor te está tocando en este momento El Señor te está invitando a que te conviertas Que te acerque al sacramento de la reconciliación Que leas más la palabra Que escuche bien lo que el Señor te está indicando qué hacer con tu vida, a convertirte, a centrarte más en la iglesia, a acercarte más a la participación en la Eucaristía, a vivir una vida de cambio, de transformación constante en tu vida. Hoy es tu hora, en este momento, en este día, empieza a convertirte, a cambiar y a mejorar.